Buenas noches. Eh, en este segundo programa de eh, Informe 4.20, soy Benito Díaz. Soy Arnaud Alcaide y trataremos de acercaros la información canábica de actualidad de estas últimas semanas. Pues vamos a empezar haciendo un pequeño sumario, ¿no, Arnaud? Sí, las noticias que os traemos hoy... Bueno, antes de eso, recordaros que nosotros pertenecemos a Nuevo Cannabis, periódico que que está en proceso de creación y que, bueno, este programa en colaboración con Marihuana Televisión lo venimos haciendo cada dos semanas, es el segundo programa y esperamos que lo difundáis y empecéis a seguir la información de otra forma, pero que también deseamos poder seguir transmitiéndola escrita y hecha por nosotros. Y vamos con, vamos con este primer resumen ¿no? de lo que tenemos, Beni. Harías eh, tú, me parece. Dar like y suscribiros. <risa> Eh, pues vamos a empezar hablando sobre las propuestas de Esquerra Republicana de Cataluña y, y sobre cómo se ha movido, se movieron las cosas el, el pasado martes, día 21. Muy bien, fue votación en el Congreso, ¿no? De una propuesta previamente registrada y que llegaba ese día en concreto a, a una votación con un resultado posiblemente esperado, ¿no? Sí, un resultado que. Nos han definido como injusto, pero realmente es una cosa que se podía prever dado que era una propuesta que llegaba hasta allí pues sin tener absolutamente todos los apoyos que se necesitaban. Pero ahí estaban los, los, los representantes de RC y otros partidos políticos defendiendo esta, esta, esta regulación. También vamos a, a tener una serie de reacciones de los partidos políticos implicados y sobre, sobre el tema. Así es, los partidos que no votaron a favor y los partidos que respaldaban la propuesta eh, dieron eh, algunas notas más relevantes pues, al respecto de lo que viene siendo este proceso de regulación del cannabis en España que parece que no llega. Para, para terminar este programa vamos a hablar de un producto que está apareciendo en redes sociales, hay muchos anuncios en redes sociales que promocionan eh, eh, café o chocolate para... Para disolver con hongos. Entonces, vamos a explicaros qué cosas hay detrás de esto. Qué es realmente, realmente este producto y qué, qué función tiene o cuánto vale. Pues vamos a, a, vamos a explicaros todo sobre esto. Yo creo que yo creo que también os va a interesar. Está, está cargado este programa de, de cosas interesantes hoy. Y vamos a ir ya con el primer tema de la noche, que es la propuesta de regulación integral de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya presentaron el año pasado, pero que se ha llevado a votación a sede parlamentaria el pasado 21 de febrero. Ahí pudimos ver cómo los grupos políticos dialogaban y discutían al respecto de la, la regulación, de una posible regulación de, del cannabis, eh, donde la votación al final resultó con. Eh, casi todos los grupos a favor, menos PP, PSOE y Vox. El debate mantuvo en vilo a la comunidad canábica durante un buen rato, en el cual tuvimos que escuchar las declaraciones y los argumentos de peso del señor Stigman, el portavoz de Vox y otras personas que no eran precisamente partidarias de la regulación. Eh, tenemos eh, unas declaraciones que pudimos conseguir de Marta Rosique, la representante de Esquerra Republicana de Cataluña, que llevó a cabo... Eh, la, la propuesta eh, estuvo, estuvo allí, eh, pues eso, presentándola. Eh, y tenemos también eh, unas claves que nos va a dar Arnau. Aunque era de un poco previsible que, que el PSOE no votaría a favor y por tanto no saldría adelante, está bien que sepamos un poco las características de, de esta ley. Como ya se indicó hace un año... Eh, la cantidad de acopio que daba en los 480 gramos por persona, eh, tanto en el domicilio como sus múltiples por asociados en una asociación, eh, se, se requerían las competencias autonómicas eh, hasta el punto de catalogarse eh, correspondientes a las de sanidad que ya están distribuidas a las comunidades autónomas y no conserva el Estado. Eh, y se, se derivaba a la policía local la responsabilidad de inspecciones en las asociaciones para eliminar un poco ese estigma y esa penalización, ¿no? Un poco de la relación con el delito que es impropia de, de una asociación civil. Sí, pues eh, estos son los, los principales puntos de la... De la propuesta de regulación de Esquerra Republicana y vamos a ver si escuchamos, si los compañeros nos pueden poner lo, los audios de Marta Rosique que responden a la, Este primero responde a la pregunta, ¿cómo, ¿cómo ha notado Marta Rosique el debate? Yo creo que el debate ha ido evolucionando. Esta vez ya no es un debate en sí el hecho de discutir sobre la regulación del cannabis. Además... Um, se ha hablado más desde posiciones ideológicas, de convenciones internacionales. Podríamos llegar a decir que ya no es una discusión únicamente centrada en si la regulación implica mayor o menor consumo. Ha quedado bastante claro que aquellos que queremos la regulación tampoco queremos aumentar el consumo y por tanto, de alguna forma, algunas visiones un poco demagógicas han quedado apartadas. Pues sí, se refiere a la demagogia y a los puntos de vista ideológicos más que a la necesidad de regular o no regular un mercado que en este momento se encuentra sumergido. Sí, eh, definitivamente la demagogia que se está lanzando por los ángulos por los ángulos de la intoxicación o de querer hacer negocio, pues cuando se está tratando de, de asociaciones sin ánimo de lucro, no, pues es, es demagogia. Desde luego la, las posiciones fueron muy enfrentadas y muy siguiendo su línea ideológica. Desde luego tiene razón Marta Rosique en lo que en, lo que, en las declaraciones que acabamos de oír. Eh, vamos a escuchar el segundo audio, compañeros, eh, que responde a la pregunta. Eh, ¿Qué piensas de la votación? ¿Ha sido justa, injusta? ¿Te lo esperabas? Ha sido claramente injusta pero también hay que decir que lo podíamos llegar a esperar teniendo en cuenta el cambio de posición que ya hizo el PSOE en el debate de la proposición de ley presentada por Más País. Nosotros nos encontramos que en Cataluña el PSC vota unas, vota unas cosas determinadas y luego en el Congreso votan diferente. De hecho, la semana pasada el PSC en Cataluña votaba a favor de regular las aso asociaciones canábicas y en cambio ayer dejaron muy claro que este no era su posicionamiento. Precisamente los temas que os traemos, ¿no? De eso vamos a hablar en un rato. Yo creo que esto, esta mención que ha hecho a, a la propuesta de Más País... Eh, Sí refleja, un, sí refleja algo de, de, de. unión y de coincidencia entre ambas. Entre ambas propuestas. A pesar de que tenían eh, eh, puntos totalmente opuestos. Y, y. que no. Y que mucha parte de, de las personas con las que se ha podido hablar después. Pues no han expresado. Mm, que les hiciera muy felices esto, esta propuesta de más país. Sin embargo, es, es curioso ver cómo. como se han ido acercando posturas a este respecto y, y que sí que hay un, unos puntos de acuerdo más que, más que puntos de, de enfrentamiento. Vamos a escuchar el tercer audio, eh, el que responde a la pregunta. ¿Qué piensas de la postura del partido de gobierno y la de los socios de coalición? Pues me parece que han desaprovechado una oportunidad clara para poder regular de forma integral el cannabis. Si contábamos con los votos eh, favorables a la ley del 2017 en el Parlamento de Cataluña y trasladábamos esos votos al Congreso de los Diputados, esta nueva ley debería haberse aprobado, porque el Partido Socialista de Cataluña aprobó la ley del 2017 en su momento. Entonces, esta hubiese podido ser la legislatura en la que se apostara para regular el cannabis y por tanto poder hacer esta, este control, esta despenalización, acabar con este prohibicionismo y, y sin embargo parece que se ha querido desaprovechar esta oportunidad. El despase ¿no? del, del pesco... Eh... Las comunidades autónomas, como está diciendo ella, que hace una semana está votando en Cataluña a favor, electoralmente supongo que será conveniente o lo que sea, pero hasta en 10, 11 comunidades autónomas ha llegado a aprobar resoluciones, propuestas eh, a favor de la regulación del cannabis que luego no se trasladan en su ejecutivo a nivel estatal. Sí, esta, esta diferenciación de la que, que ha señalado Rosique, eh, al respecto de lo que piensan la, las, lo, los grupos de socialistas en regiones y, los que, y lo que al final se acaba votando en el, en el Congreso de los Diputados es muy interesante porque, como bien ha dicho Arnau, en sitios como en Canarias esto ya estaba regulado. Esto ya ellos ya lo habían puesto sobre la mesa y se había aprobado. El tema es que luego eso no trasciende. y eh, también estoy de acuerdo con Rosique en el tema de que han desaprovechado una oportunidad muy buena de distanciarse de, de otros grupos políticos contra, eh, con ideología contraria a, a la suya, digamos. no. Eh, porque ahora mismo hay una parte de la comunidad canábica que está eh, pensando y así lo, así lo manifiestan en, en medios de comunicación, que... Eh, eh, el, el partido de gobierno, el movimiento canábico que estuvo allí presente eh, apoyando esa, esa, ese, esa propuesta de ley está de parte de, del lobby. ¿Tú eso lo has escuchado, Arnaud? Porque una, fue un comentario que hizo eh, eh, el señor Stigman. Me dejas, me dejas a cuadros. Me dejas a cuadros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue? Dijo que estaba... Que el movimiento canábico estaba comprado por las farmas. Y yo creo que es que precisamente eso es lo que quería, quería provocar que una fragmentación del, del movimiento canábico, pues con este comentario, como hacen todo en, en el partido este de ultraderecha, pues hablo, digo cosas y si eso produce un efecto eh, que fragmenta a mi contrario, ah, perfecto, hagámoslo. <risa> Le sale gratis y es un. Y es una... Él ha sido el gran defensor de la vía médica, de la vía del medicamento, del cannabis. Sí, sí es una es un <risa> es un pozo sin fondo estos señores. Y, y lo peor de todo es que su su técnica y su argucia pueda llegar a afectar al movimiento canábico. Creo que eso es lo peor que podría pasar y que, por desgracia, a eh, algunas personas parece que sí que les ha afectado. Eh, Arnau, ¿vamos con esas reacciones de los partidos políticos al respecto de esta regulación? Pues sí, en primer lugar eh, destacar la exposición de Lucía Galda en el Congreso, donde pues un poco se dirigió al PSOE como representante de, del otro partido, el partido minoritario en el gobierno de Unidas Podemos, dirigió un poco al PSOE que era la llave de otra vez de la posibilidad de volver a aprobar una regulación integral para España. Y, y muy interesante cómo, cómo les, les pica a la puerta de cosas que han dicho, posturas que han tenido, ¿no? Que, como decimos, no llegan a esa ejecutiva estatal, a esa ejecutiva central. ¿Qué vamos a oír ahora? ¿A Lucía. A Lucía. Vamos para allá. Gracias, presidenta. Tenemos que ponernos al lado de la normalidad y hacer un ejercicio de realismo. ¿Quién dijo esta frase? El actual ministro Miquel Iceta. Es mejor ordenar que prohibir. ¿Quién dijo esta frase? Está el señor Pachi López, se la tiene que saber porque la dijo él. El caso es que asistimos siempre, cuando hablamos de regulación del cannabis, a un ejercicio... Pues de, de equilibrismo por parte de los diferentes grupos políticos. Yo por centrar el debate creo que es importante señalar que hablamos de una planta. Estamos hablando de una planta. Una planta que la gente se fuma, sí. ¿Que eso es malo para la salud? Sí. ¿Que el alcohol y el tabaco son malos para la salud también? Pues también. Que ¿La gente hace un uso medicinal y un uso terapéutico de esta planta? Pues también es una realidad y esto no lo digo yo, ya lo ha dicho así esta Cámara y de hecho hay un mandato por parte de esta Cámara al Gobierno que no está cumpliendo de regular el cannabis medicinal. Las otras reacciones, eh, tenemos la del de, la de Partido Socialista que, bueno, eh, se mantiene muy... Se mantiene muy distante con la regulación y dice que no hay que confundir los usos a favor del medicinal, que no existe consenso en la proposición de un cannabis recreativo, ¿no? de uso, del uso integral, de la regulación integral. Eh, que la propuesta está llena de juicios de valor, inexactitudes y contraindicaciones. Eh, ya, eh, digamos, descalificando un poco incluso la, la propuesta en sí y ya para que veamos un poco la distancia con la que se va a mover el Partido Socialista en el tema. Eh, el, el vocal, el diputado Pancho Guardia, eh, dice que al margen de las políticas de países de la Unión Europea, seguiría con esta regulación, eh, contra el derecho internacional y la Constitución, eh, y, y bueno, la más gorda que causaría Sufrimiento, enfermedad y muerte es evitable. Esta creo que es la, la más gorda definitivamente. Eh, en fin, roza roza una, demagogia, una demagogia un poco fuerte. Puede, puede, no, puede, ya veremos en qué ejes sociales se van a mover, pero parece que en pocos. En este no, en este definitivamente no. Eh, y bien, por el PP, eh, una de las drogas más consumidas, los, los jóvenes, un 15% de los jóvenes han consumido cannabis en los últimos 12 meses, van los datos del consumo, y personas con problemas bronquitis, alteraciones cardiovasculares, brotes psicóticos y depresión, entre lo que destaca que puede causar este, este diputado del PP, Eduardo Carazo. Que el cannabis destruye familias, sociedades y especialmente a los más jóvenes. Por supuesto. Pero diciendo, según recoge esta noticia que os estoy leyendo de la voz de Galicia con, con las declaraciones. Stigman de Vox eh, terminaría diciendo que que es una droga de abuso, que provoca deterioro mental, cognitivo, falta de planificación, fracaso vital en los adolescentes, depresión, aumento del alcohol y otras drogas, de la esquizofrenia y un 5% de riesgo de suicidio. Pues, como ahora está informativamente... Está eh, informativamente de moda. Un poco. Bueno, no vamos a decir de moda, ¿no? porque oye, si aumentan las cifras es motivo de, de tratarlo, pero está informativamente presente. ¿no? presente, pues pues aquí está Stigman con su recado de que 50% de, del incremento de. Bueno, no, al revés, que provocaría un 50% del incremento de suicidio, ¿no? que si digo la, la cifra al revés, no funciona la misma. ¿no? En fin, este sería un poco el conjunto de las reacciones que como vemos, pues eh, con la diputada de, Potem de Podemos eh, pidiendo de alguna forma explicaciones al PSOE por esa postura tan. Eh, bloqueadora al final de, de, de este avance social y, y, y el resto de formaciones pues un poco eh, planteando esa línea de problemas, pero eh, igual no nos sorprende, incluso son menos duras que el PSOE, ¿no? incluso pueden, pueden llegar a ser menos duras, mucha dureza también de, de representante del PSOE con la regulación. Son un poco las reacciones que ya habíamos visto en el debate del cannabis medicinal, no nos ha movido muchísimo han incluido este tema de, de, lo, de los problemas mentales y de la, la juventud un poco metido con cazador aparte de, de un, un nido de demagogia barata y de y de y de pues eso como entendieron el cannabis medicinal en flor como si fuera el cannabis recreativo realmente estamos volviendo a ver los mismos, los mismos argumentos los mismos argumentos y los mismos y las mismas personas esgrimiéndolos porque Stigman ya estaba en la, en la ya estaba en la en, en la comisión del medicinal, ya estaba y diciendo exactamente lo mismo. Eh, no sé, me parece que esta gente en realidad no. Cre, creo que no quieren regular. Creo que defienden a la farma. Creo que tengo la sensación de que son, una, son unos prohibicionistas. llámame loco, Arnau. Entonces, no sabemos ya quién está asociado con la farma y quién no. ¿Eh? Con, con esto de que es el movimiento civil, pero que los defienden ellos nos han dejado un poco descontentados. Es, Ese es el argumento. Intentar desarticular esta, esta amenaza. <ríe> no sé... Eh, mmm... No sé, este, este tema de que el, el cannabis destruye sociedades, destruye familias, pues yo creo que lo que la de destruye sociedades y familias es la falta de recursos básicos, la falta de educación, de, de sanidad pública, muchísimo más que a que alguien se haga un cigarro de marihuana en su casa, no, o sea, no sé... Sí. La represión económica y ilegal y, y tal la, la que, con la que te someten. Oye, pues no tengo ni idea. Más causa más problemas que, que el consumo. No tengo ni idea. Ya, ya te digo, soy, solo soy un ciudadano normal. Eh, vamos a ir con el, siguiente, con el siguiente tema, si os parece bien, que es el, el caso RAO. Pues ese, ese compañero es un melón que es todo tuyo. <risa> sí, estaba, estaba estaba creando expectación. Eh, ¿Creías que el papel Rao se, se hacía en Alcoy y que lo hacían unas personas artesanalmente con sus propias manos? Pues no. Resulta que se hace en Francia y se empaqueta en, eh, en, en la zona de Alicante, en Alicante provincia. Pues a unos cuantos kilómetros de Alcoy, pero no en Alcoy, que sin embargo sí es la cuna del, del papel de Liar, ya que allí se empezó a fabricar el papel bambú, que sí que es una empresa radicada en Alcoy y con todo, con todo lujo de detalles y de papeles. Resulta que el señor Josh Kesselman, que es el fundador de Rao, eh, que... Lo fundó en el año 2005. Empezaron a introducir el papel RAW, que era un papel eh, marrón de aspecto orgánico, de aspecto natural. Eh, en este momento se encuentra eh, liderando un conglomerado eh, internacional de que vale unos 200 millones de dólares, que se llama HBI International. Y está en litigios desde hace tres años por publicidad engañosa de sus productos. Eh, realmente eh, si alguna vez ha, han tenido en sus manos un paquete de liar de esta marca es probable que hayan podido ver que de, en algún punto, en algún sitio del paquete pone fabricado en Alcoy, lo cual pues como se ha demostrado en los juicios no es verdad, ni siquiera se empaqueta en Alcoy o sea, se empaqueta cerca, en plan pues no sé, a unos 50 kilómetros de Alcoy <risa> no lo sé pero eh, en este momento la prensa general, eh, la prensa generalista incluso, se está interesando por este señor Josh Kesselman, eh, ya que le han puesto el pintoresco apodo de El Pinocho de la Marihuana. Eh, los litigios no solamente eh, son conocidos, sino que tienen lugar en Estados Unidos, en Illinois, para ser más exactos, y eh, son por llevar a cabo prácticas comerciales engañosas. Mentir digamos, por fraude eh, por ejemplo, una de las cosas que defendía eh, eh, el señor Kesselman en su publicidad una publicidad muy agresiva que seguramente hayamos podido ver en un montón de sitios porque tienen mucha mercadería tienen muchísimos tipos de papel distintos eh, tienen eh, los preliados que Kesselman afirmó en muchas ocasiones que él había inventado los, los preliados, estos conos con una boquilla en el fondo, que es un cono de papel, con una boquilla en el fondo que se rellena y, y pues eso es, eso es lo que se consume. Y se venden en paquetes, ¿vale? Entonces, el señor Kesselman afirmaba y a, en muchos medios de comunicación que él había inventado ese tipo de, ese tipo de envase para consumir cannabis. Eh, también defendían que, eh, eh, llevaban, eh, que su producto era papel, eh, papel de liar sin refinar lo cual el, otras empresas papeleras han demostrado que es imposible <ríe> crear papel eh, sin refinar porque mm, si no pues sería pulpa de papel. Entonces pues mm, realmente no se puede hacer esto, era falso, era mentira. Eh, y otra, otro más eh, es esta fundación benéfica que se supone que se llamaba Route Giving y que han demostrado que no existe, que no, realmente no hay una empresa que se llame Route Giving mm, ni nada. Eh, tampoco son los primeros ni los únicos que fabrican eh, papel de caña orgánico en el mundo. Eh, lamentamos decirle a la gente que pensaba que estos tíos eran los únicos, que realmente hay un montón de marcas que fabrican esto y que ni siquiera Rao eran los primeros. En realidad pues ellos lo que hicieron fue decir que lo eran. Entonces eh, lo que parece ser que el señor Kesselman eh, era, era un especialista en, en decir cosas hasta que él mismo se las creía. vale No eran... No era necesario que fueran verdad, sino que eh, este hombre pues lo iba diciendo, lo iba diciendo, yo inventé el pre-roll y, y al final pues algo queda, ¿no? Eh, también hay incluso eh, acusaciones bastante más serias como que el, eh, cuando salió el papel Raw Organic Hemp, que es el papel orgánico de cáñamo, eh, cuando salió esto al mercado eh, no era papel orgánico, ni siquiera era de cáñamo papel normal y corriente con otro con otro packaging. Con lo que ahí ya entramos directamente en fraude y en, a saber qué demonios de papel era ese y qué llevaba y qué no llevaba, claro. Eh, el señor Kesselman eh, ha llevado una, una vida bastante turbulenta que ha incluido... Pues empezó en eh, siendo un empresario y montando grow shops en Estados Unidos que fueron intervenidos. El tipo ha tenido pues una serie de problemas con la justicia desde casi el principio por... Mm, digamos, hacer activismo, no estoy muy seguro de cómo llamar a esto, pero sí ha tenido intervenciones eh, policiales y le han puesto bastantes multas. Eh, para rematar todo esto, eh, hace una semana, eh, en, la en una cuenta de Instagram llamada arroba han eh, han estado. Eh, ha habido una especie de comunicado, han publicado una especie de comunicado interno, en, no se sabe muy bien qué es. Nota de prensa. Eh, eh, era un texto de parte de la empresa Rao que eh, desmiente todos los puntos eh, que salían a, anunciados en otros, en otros medios de comunicación. Pues esto de, de que el papel este no era orgánico, que no había inventado el pre-roll y que el papel no se hacía en Alcoy. Eh... eh eh, lo que hacen en este comunicado es mencionar un montón de, de asociaciones benéficas que en realidad pues no se sabe todavía si, si han recibido algún fondo de, de esta marca de papel o de, o de HB International. Eh, asuma, asumen eh, una serie de eh, ya no de, de sentencias para ellos, sino de acuerdos de acuerdos de conformidad con los cuales van a limpiar su imagen y van a limpiar sus eh, paquetillos de papel de liar, que no se podrá poner ni que es orgánico ni que está hecho en Alcoy ni eh, que son los únicos que venden ese tipo de papel eh, se disculpan por las molestias y eh, prometen llevar a cabo una, una eh, ejecución comercial digamos más ética <ríe> si es que eso se puede hacer ¿qué te parece Arnau? Interesante el tema de Raúl, ¿verdad? Pues ahora Arnau tiene algo que contarnos al respecto de las aso asociaciones en Cataluña. Pues sí, el otro día presentaron un texto para instar al Congreso a, del Estado a regular porque en la exposición de motivos ya dicen eh, se les han retirado las competencias eh, por aquella sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la ley catalana de 2017 y por lo tanto se insta con este texto nuevamente por las fuerzas políticas catalanas a que se regule y se dote de competencias autonómicas para, eh, para poder eh, tener asociaciones canábicas en las comunidades autónomas. Es más, reivindican que la competencia pertenece única y exclusivamente a Sanidad y por lo tanto esas son competencias derivadas a las comunidades autónomas. No quieren un excepcionalismo con el, con el cannabis que se produce porque es un ámbito del Código Penal. Por eso pudo. Decir el Tribunal Constitucional en su momento ¿no? que era competencia, competencia del Estado y activar ese bloqueo que, que vivimos y por el cual pues, ni en Navarra, ni en el País Vasco, ni en Cataluña están reguladas las, las asociaciones canónicas. Eh, esta propuesta la presenta, bueno, este texto que tiene un carácter más simbólico que normativo, ¿no? por la imposibilidad del Parlamento, que ya reguló en su momento, de volverlo a hacer debido a esa sentencia del Constitucional, la resolución del Constitucional. Entonces, este texto que se presenta en el Parlamento de Cataluña lo firman Esquerra Republicana, Chuns, en Comú Dem y la CUP. Eh, lo firman en una reacción conjunta que llevan a la mesa, pero después saldrá votado por mayoría, también por el, también por el PSC, como bien comentaba Rosique, por mayoría en el Parlamento. ¿no? Y bueno, es fácil votar esto porque es de carácter simbólico, pero luego no sube, eh, ahí no es... Eh, la incongruencia que planteaba, ¿no? Ese moverse en arenas movedizas o a dos juegos, que, que bueno, pues eh, no sé una reacción, vota a favor, sale aprobada, pero después no se traslada al Congreso. Entre las medidas que el texto que se, que se presentó en el Parlamento de Cataluña el julio, eh, tenemos el modelo de reconocer el modelo de asociaciones canábicas. Eh, tal como ya existe. Un registro específico de asociaciones, recordemos que, que recientemente se ha ido eliminando también el epígrafe que reconoce a las asociaciones canábicas de acuerdo a las ordenanzas urbanísticas que regulan diferentes tipos de asociaciones. También ha llegado ahí eh, la norma de, bueno, la resolución de incompetencia del Tribunal Constitucional finalmente es aplicada por el Tribunal Supremo en... en en los ayuntamientos para que no puedan regular tampoco los ayuntamientos las asociaciones canábicas. ¿no? Entonces, pues, crear este registro de nuevo en el que te puedes inscribir como asociación canábica. Eh, hacer el seguimiento de los datos de, de salud de las asociaciones canábicas eh, en cuanto a, pues, eh, gente que tienen, eh, consumo, bueno, consumo, que no sería consumo, sería las cantidades, las cantidades máximas que pueden tener, pero que, bueno, que también son las previsiones de consumo acciones de sensibilización, eh, bueno, con un control, un control de datos, vaya, que permita hacer seguimiento y acercar luego a los servicios también sanitarios. Eh, también se, hace, se establecen las asociaciones con puntos informativos, donde acercar, se recomiendan las campañas, se recomiendan que estén as, eh, federadas las asociaciones para canalizar esa información de prevención del sistema sanitario de reducción de riesgos y daños, y estas campañas ¿no? a través de las asociaciones, eh, que sea participada, de este concepto muy interesante, ¿no? por la misma sociedad que consume, no muy interesante porque, eh, pues en fin, esto ya es un calado un poco más progresista todavía no que tener que estar escuchando a los prohibicionistas de, de siempre con su fetichismo de la abstinencia. Pues está bien, ¿no? Es decir, ¿no? una política participada, van a estar en, en la prevención eh, las personas que lo consumen. Eh, evitar infracciones, eh, evitar las sanciones económicas por tenencia o consumo, eh, se exceden en el ámbito personal, no, no dejan libertad, como ya venimos indicando, eh, siempre que, que pues, se hagan en los espacios garantizados para este libre desarrollo de, de la individualidad y de la personalidad. Y... Eh, bueno, que se den los cambios legislativos necesarios en el café estatal y que catfac participe en la Comisión Técnica de Salud Catalana. Esto también es muy interesante, ¿no? que va en línea con involucrar también en, en esos programas de prevención eh, a la sociedad civil. Esta participación en la prevención de las mismas personas que consumen, intentando ¿no? No pobreza de estigma también y, y hacer autopartícipe. Está muy interesante esta, esta propuesta, aunque sea, aunque sea simbólica. Creo que tiene bastante peso porque refleja muchas cosas que, que creo que, que el movimiento canábico lleva exigiendo mucho tiempo y, y que aquí se ven reflejadas, aunque sea solamente un reflejo, no, una, una sim, no quisiera decir simulación, sino una... Un gesto, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Arnau, ¿qué te parece esto de, del control como moneda de cambio? Porque eh, conociendo el funcionamiento de las asociaciones y, por dentro, eh, creo que el tema de, de tener que hacer listas con nombres de gente, con... Eh, Poner hay listas con nombres. El, eh, hay previsiones de consumo y luego un registro de asociaciones, ¿no? pero sí, no sí. Pues, pues, hay que confundir el registro de asociaciones con el registro de personas. ¿no? Estupendo, sí, sí. De acuerdo, pero sí que hay aquí unos, unas previsiones de, de consumo, por ejemplo. Creo que sería uno de los puntos eh, discordantes con, el, con la comunidad canábica el tener que decidir de cuánto puede una persona o no consumir, ¿no? Creo que, eh, de hecho, es uno de los puntos que, que se criticaba de la propuesta de, de Esquerra y de la propuesta de, de Podemos también. Eh, pero sí, sí que la, la pregunta sigue ahí. ¿no? Eh, ¿Es el control, esta moneda de cambio, para eh, condición sine qua non, eh, obtener una regulación? Podría ser, ¿no? Puede ser que, que sí, que estemos viendo una... Estemos viendo una propuesta muy acotada, pero al final eh, en el desarrollo comercial es mínimo, simplemente dice se contempla y la administración competente lo reglamentará, eh, pero lo que está contemplado en esta ley son las asociaciones canábicas, el autocultivo, y para ello se establece además un límite muy corto, como son los 480 eh, gramos de acopio por persona, tanto para auto autocultivo como para asociaciones, y, y, y no obstante puede ser funcional, e igual es muy corto, pero puede ser funcional a cambio, efectivamente, de obtener ya ese, ese abrazo no por parte de los prohibicionistas al final, de decir, vale, este es el mínimo con el que podemos empezar a transformar. No, yo lo veo un poco como, sí que lo veo un poco, pues como una propuesta de mínimos en ese sentido, no, con, con esa cifra, pero que no, no me parece mal lo haya. O sea, esto, esto que has dicho de, al respecto de, has dicho 450 gramos. 480, 480 sería la el máximo ¿no? que, por ejemplo, propuestas propuestas como, como la de podemos superaban, el, rebasaban el el kilo, si, si no me acuerdo. Sí sí, estoy, estoy recordando esto de, de un kilo al año no hace daño, que creo que lo llevó a cabo sí, la Cofac, por ejemplo, eso fue uh -huh. una campaña de Cofac. La de, la de un kilo al año no hace daño, o sí. Ajá. Era un kilo al año, al año no hace daño, o sí, ¿no? pero Y luego pero, he oído nada, ya... Cifra, he oído también eh, que alguien decía 8 kilos y tal. Eh. Tribunal Supremo considera autocultivo, jurisprudencialmente, considera autocultivo hasta eh, 10 kilos. Hasta 10 kilos. Eh, considera, no considera autocultivo hasta 10 kilos, voy a expresarlo bien. O sea, en los supuestos en los que no se pueda demostrar el tráfico el acopio domiciliario que se puede considerar autocultivo, sin que esto resulte indiciario de delito, eh, son hasta los 10 kilos según la jurisprudencia. Mm. O sea, eh, claro, estamos viendo una rebaja sustanciosa, incluso de lo que en derecho se plantea que sería admisible, sería admisible eh, considerar consumo propio, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque se quiere cotar a, a algo que sea po popular para para al final ese sector más perjudicado. Sí, es como eh, quizás esté demasiado demasiado a ese, a ese nivel que has dicho tú, de, de, demasiado mínimo. ¿no? Eh, no sé cuánto sería lo, lo mínimo o lo máximo, pero sí que lo que sí sé es que si la policía consigue entrar en tu casa eh, va a dar igual que digas que es autoconsumo porque al final le, eh, te van a empapelar de la misma manera y te, hasta que no haya una, una regulación sobre la mesa en firme Mm, ni mínimos ni máximos. <risa> Mira, si se presentan en casa y tienes autocultivo, que presenten la orden. <risa> claro, nunca habráis a la policía, nunca, pedid la orden. Vamos a ir con el último tema que es este, eh, vamos a ver si nos quitamos esto, esto tan serio de encima, que es el tema de la publicidad de este producto eh, que es el café con setas. Y es que hemos estado viendo en las, en las últimas semanas eh, como eh, anuncios al respecto de bebidas supuestamente energéticas o supuestamente eh, que fomentan la tranquilidad y la paz y te dan energía se eh, ponían bastante de moda en las redes sociales ¿vale? Eh, por supuesto pues nos hemos puesto a investigar esto porque si se está vendiendo un producto para microdosificar dosificar eh, hongos que ya se hace para muchos para muchos tratamientos alternativos eh, psicológicos eh, quizás nos hemos perdido algo y, y esto ahora es legal, se puede hacer te venden café con hongos ¿Qué, ¿Qué demonios es esto? vale? Pues resulta que hemos podido ver esta, estas maravillosas eh, preparaciones, estos productos que vienen envasados en, en bolsas de colores llamativos, así como psicodélicos, pero eh, que no son psicodélicos. O oh, lo siento, lo siento si habíais pensado que ibais a poder comprar estos eh, brebajes para hacernoslo en casa y con eso ibais a poder microdosificar de forma legal. No, de hecho es un producto que se hace en, en Inglaterra y que eh, son eh, es café normal o chocolate para disolver en plan pues colacao o squig. que son hongos adaptógenos, que no alucinógenos, adaptógenos. ¿Qué son los hongos adaptógenos? Pues son eh, hongos que eh, se han contemplado siempre en la medicina tradicional quizás oriental eh, y que tienen una serie de eh, cualidades que parecen afectar al organismo de forma beneficiosa. De hecho, no vayas a pensar que que tienes la posibilidad de comprar café con mongees porque no te lo van a vender. Realmente, los hongos que llevan estos estos productos pues son hongo reishi, eh, hongo chaga, cola de pavo y mm, eh, cordyceps. <ríe> no sé si estáis viendo la serie de Last of Us, pero el cordyceps es un bicho un poco complicado en esa, en esa ficción eh, cinematográfica. Se supone que es una tendencia gourmet que es una cosa que realmente se hacía hasta hace poco en los restaurantes, en los restaurantes de alta cocina y es mezclar estos hongos con bebidas pues para que te siente mejor la comida y tenga un gusto mejor y luego parece ser que eh, afectan de forma positiva a la concentración eh, a la energía que tienes y a, la, y a la y que te hacen sentir estupendamente ¿vale? ¿vale? Eh, ¿La microdosis existe? Sí, pero no en estos productos. Eh, ya, ya, como, como os digo, esta, este tipo de, de publicidad que estábamos viendo, eh, hay dos productos principales que voy a mencionar, que son el Rainbow Dust eh, y el Uppricing, <ríe> nombres maravillosamente coloridos, jóvenes, frescos, modernos y coloritos psicodélicos. La publicidad así te lo vende. Eh, sin embargo, pues no tiene ningún efecto psicodélico, como os estoy, como, como estamos explicando aquí. Eh, es vegano, tiene ingredientes naturales, todo fantástico y funciona con una suscripción que, que lo que hacen es venderte el suministro, suministro, lo llaman suministro, o sea, lo que tú vas a necesitar durante un mes, ¿de acuerdo? Eh, durante un mes, 12, 12 meses, uno al mes durante 12 meses, creo, y durante tres meses también hay una opción. Sin embargo, aquí viene el punto más interesante de todos, que yo creo que es el precio, ¿cuánto vale esto? Porque claro, pues a lo mejor dices, mm, me gustaría probar esto, a lo mejor está bueno, me gusta mucho el café y ya estoy aburrido de tomar siempre el mismo. Atento porque una vez, un mes, de Rainbow Dust eh, te va a costar la friolera de 45,36 euros. Eh, no, perdón, miento. Eh, una, vez al, una vez, si lo compras una vez, te va a costar 57,95, la bolsa de 250 gramos, ¿vale? Eh, para la preparación que se hace con agua, o sea, se, se coge el polvo y se echa en agua, es que a mí me parece lamentable eso, la verdad, no nunca mezclaría algo que me voy a beber en polvo con agua, no, no mola. Eh, después hay la, la posibilidad de comprarte una bolsa de estas una vez al mes, durante 12 meses, que te saldría por 45,36 cada bolsa y luego tienes la posibilidad de comprar el, el pack completo durante tres meses que te sale por 115,14, que claro pues supongo que es un ahorro brutal 115 euros esta bolsa de cuarto de kilo de polvo extraño no luego tenemos también el rising eh, que es mm, lo mismo, es el mismo principio, es mm, ca café o mm, cacao con hongos y te lo venden así de esta manera tan, tan vistosa, que son eh, una bolsa de 300 gramos te cuesta 22 euros, parece más accesible que, que lo de los ingleses, dado que eh, Uprising es una startup súper moderna y súper bonita que está en Barcelona, así que es más de, de la casa, digamos <risa> pero eh, lo que sí podemos asegurar desde Informe 420 es que estos productos no tienen ningún tipo de componente alucinógeno, aunque pueda parecerlo. ¿Qué te parece esto, Arnaud? Sí, increíble, increíble. ¿Entonces no descubriremos una nueva molécula de diseño en medio del café? Me temo que no. No, no están a la venta en Smart Shops, no, no parece que tengan ningún tipo de, de aditivo así extraño. Solamente es un producto que se aprovecha de, de la posibilidad que existe de tener acceso a microdosis para a terapias alternativas eh, y que está cada vez más aceptado en círculos científicos y que está siendo legalizado en países como Canadá eh, para vender un producto que bien podría ser un, un concentrado para, para hacer deporte o un colacao exótico. ¿Tienen algún principio activo estas setas o ni siquiera esos efectos que se reivindican? Ni siquiera tienen justificación. A ver, según la, la medicina tradicional oriental, se supone que son unos hongos que tienen cualidades beneficiosas y que, y que afectan en la energía, dan calma y concentración. O, o eso es lo que nos están vendiendo por eh, 115 euros con 14 el cuarto de kilo. Pues bueno, descubriremos, descubriremos eh, en algún uso. <risa> me ha parecido, me ha parecido todo muy inglés, o sea, realmente en Inglaterra el tema este de, de las infusiones, pues es un tema que les toca. Eh, y el tema de, de, de volcar el, el preparado, porque son dos cucharadas pa, para hacer un vaso, ¿de acuerdo? Que en la página decía que no, oh, solo te va a costar una libra con no sé cuánto cuánto te cuesta un café normal, una libra, cuánto vale, vale, más no sé, vale, es más que un euro, ¿no? Bueno, desde, tu, en este momento. En tu casa, desde luego, además de un euro de café, no... No no, sale. no, no, no, además, no sé. Creo que al final esto lo que va a pasar es que se va a quedar como una tendencia, pues eso, para gourmets y para gente que es muy especial para, para tomar este tipo de cosas, está ya aburrida de, de tomar siempre el café que tiene al alcance y dice, ah, pues voy a probar esto, o como alternativa a las bebidas energéticas, es que no estoy, o sea, no, no, realmente... Yo que clamo, como tú dices, es jugar un poco con este boom de, de los mongis y demás y de las microdosis y querer claro. jugar un poco comercialmente a eso, ¿no? Sí que parece... Claro. Claro, pero sin, sin, jugarse, sin jugarse nada. O sea, realmente es un, una estrategia comercial, una estrategia publicitaria. Utilizar colores así, decir esto iba a hongos, tal, tal, mira qué hippies somos, ¿no? Eh, pero no deja de ser un negocio. Y de todas maneras, las microdosis, aunque estos tíos no lleguen a ningún sitio, las microdosis seguirán existiendo y nadie prohíbe a nadie echarse unos, unos silocibes en el café, si es lo que te gusta. Aunque no... No son precisamente un manjar. Desde luego no animamos al consumo de ningún tipo de sustancia, pero si quieres hacerlo tú verás. En fin. Esta era la última noticia de, del programa de hoy. Vamos a ir con el sumario de salida. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Nos toca empezar a hacer un poco de conclusión, ¿no? Antes de irnos más por las ramas. Y, y primero hemos tratado esa, esa regulación presentada por Esquerra Republicana y que ha recibido el espaldarazo del Congreso excepto del PSOE, del bloque de investidura excepto del PSOE, ¿no? Sí, Hemos escuchado las declaraciones de Marta Rosique, eh, hemos eh, eh, hablado y comentado estas, estas declaraciones, hemos podido ver también las reacciones de grupos políticos a, a, a los resultados de la votación, de la regulación integral del cannabis, con muchos, eh, muchos personajes conocidos y conocidos prohibicionistas también. Sí, precisamente entre las reacciones destacaba un super prohibicionismo por el PSOE, que sí que se ha mostrado mucho más duro de lo esperado, y luego esas posiciones del PP eh, recordando a los jóvenes y los peligros del consumo y de Stigman pues bueno, eh, atacando al cannabis toda una serie de problemas eh, mentales, físicos, cardiovasculares, respiratorios, etc. Señalar, ¿no?, como... Para entender la crudeza que el PSOE ha llegado a decir que, que la regulación del cannabis causaría muertes evitables. Tremendo. También hemos eh, abordado el tema de, la, de las acusaciones de estafa de la papelera Rao, eh, porque sus papeles, si en este momento no lo sabías, no se hacen en Alcoy, no los hacen personas a mano, ni siquiera se empaqueta en, en la localidad, sino que se fabrica en Francia y se empaqueta en la comunidad de Alicante, en la zona de, eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el sitio, pero <ríe> en la zona de Alicante. Eh, el responsable de esta, de esta empresa, que se llama Josh Kesselman, ha sido eh, nombrado por varios medios de comunicación como el pinocho de la marihuana, por sus múltiples eh, inventos al respecto de su producto, ya que no es papel sin refinar... Eh, no es el único papel orgánico de cáñamo del mundo, ni fue el primero, y tampoco esta empresa inventó los pre rolls. Eh, un auténtico despropósito. También hablamos de las asociaciones en Cataluña y de, la y de la propuesta que han hecho desde allí. Pues sí, con carácter simbólico, pero reivindicando que ya tenían una regulación que se tumbó eh, por falta alegada falta de competencias del Tribunal Constitucional. Que se han dirigido al Congreso para pedir a la Comisión de Sanidad que incluya en las competencias autonómicas vía regulación del cannabis eh, pues a las comunidades autónomas para gestionar cómo dispongan el tema sin más bloqueo competencial por parte del Estado. Y para terminar, hemos estado hablando de eh, esta, esta publicidad que a lo mejor has estado pudiendo ver en tus redes sociales sobre café y eh, cacao para disolver con eh, hongos, pero que en realidad no lleva ningún tipo de sustancia alucinógena, ni de silocibes, ni nada que se le parezca. Es café normal, eh, mezclado con hongos que según la eh, medicina oriental producen más calma, te dan más energía y te hacen estar con mayor concentración, como los hongos Reishi, el hongo Chaga, la cola de pavo y el Cordyceps. Eh, aunque la microdosificación es una cosa que está ganando, es una técnica de medicina alternativa que está ganando cada vez más eh, seguidores en los círculos científicos, hemos de desmentir que en estos productos haya ni gota de hongos, alucinógenos, monguis o silocibes, cubensis. Eh, aparte de eso, es un producto que juega con ese tipo de, de colores, de colorido psicodélico, para vender unos productos a precios mmm, interesantes, digamos. Y esto ha sido el programa de Informe 4.20 de esta semana. Soy Benito Díaz. Y Arnau Alcaide, por mi parte, esperamos que os haya gustado este programa, esta segunda edición, que nos sigáis y que... Eh, os suméis al proyecto de, de prensa independiente, ¿vale? de suscripción de nuevo cannabis que intentamos abrir nosotros, extrabajadores de cannabis.es, eh, para pues, eh, liderar un poco esa prensa política crítica, capaz de transformar y de recibir eh, a la sociedad civil y conectarla con, con la política, esta que no avanza. Bueno, y con disculpa de, de las diputadas que sí lo hacen, ¿no? como a la que hemos tenido hoy. Pues, con los audios. Agradecemos mucho a los hospedadores Marihuana Televisión, su colaboración con Nuevo Cannabis para poder hacer este programa y poder llevaros la información canábica más fresca cada dos semanas. Eh, sin más que decir, buenas noches y buenos humos. Buenas noches.